¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos transmitiendo en vivo desde la KWDF informando acerca de los cortes viales y las salidas próximas cada 30 minutos. Recuerden tomar sus precauciones antes de salir de cualquier vía. Aún nos siguen esperando en casa. Aprovechando el tiempo quisiera compartirles a todos los radioescuchas un pequeño escrito que lamentablemente no lleva título y dice lo siguiente. Cuando sobre la tierra amanece, la luna muere. Las estrellas dejan de verse. El cielo se Allá, a lo lejos, al pie del cerro, sale humo de mi cabaña. Allá está mi corazón, mi hogar. Dicho lo anterior, recordemos que las fiestas hay que celebrarlas juntos, en familia. Abramos las puertas a todos aquellos visitantes que vienen desde muy lejos. Abramos nuestros corazones para podernos despedir como lo que somos. Como humanos. Bueno... A una torada en el tráfico. No, hace horas, horas, horas que salí. Sí, ya, tengo horas aquí en México. No, este tráfico está imposible. Ay, mamá. ¿Me lo puedes pasar? ¿Qué tal si no... ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? Ay no. No, por favor, no, no, no, no, no. ¿Necesita ayuda? Pues, La puedo llevar si quiere. Voy todo derecho, ¿no te importa? Para pues... nada, súbase. Ricardo, mucho gusto. Leticia, gracias por recogerme. No, de nada. Lo que más se necesita en estos momentos es apoyo. ¿Vas a ver a tu familia? Sí. En unas horas. No, Impaciente lo volverá a ver. Es que siento que le he fallado. ¿Por qué dice eso? Perdón, no no me incumbe. No, no te preocupes, no es eso. Lo que pasa es que. Viaje tan largo, todo este pinche caos. La. Ay, no. Me imagino que ya debe estar grandecito, ¿no? Cinco añitos. ¿Trabajaba muy lejos? Me fui a Estados Unidos. Le mandaba dinero. Cuando terminaba mi jornada de trabajo, corría para llamarle. Pero casi siempre él ya estaba durmiendo. Al menos podrá volver a escuchar su voz. ¿Y tu familia? Mi abuelita, de alguna manera, fue como mi madre. ¿Escuchaste? Tenemos que irnos. Bájame aquí. Bájame aquí, te digo. ¡Bájame, cabrón! Perdón. Mamá. Ya llegaste. Pensé que nunca ibas a llegar. Mamá, ¿dónde está Gabriel? ¿Por qué no hay nadie? ¿Cómo te fue en tu trayecto? No quiero hablar de eso ahorita, mami. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel está en su cuarto. ¡Gabriel! Mira, Gabriel. Ella es tu mami. Hola, mi amor. Ella es tu mami. Hijo, perdóname, mamá. Tranquilízate, ven, siéntate. No, mami, ya falta muy poco. Voy por él. No, mamá, gracias. De verdad, gracias por todo. Te amo. Yo ya hice mi familia. Déjame. Gabriel, mi amor, por favor perdóname por no haber estado contigo cuando lo necesitaste. Yo te amo mucho, Gabriel, y te he extrañado tanto.